Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando un día más por la taberna Y hoy volvemos a Total World of Warhammer, este va a ser nuestro capítulo número 32 de esta serie Vamos a saltar el asentamiento Waldenhof, vale, contra los von Kasten. Ah no, contra los condes vampiro. Y básicamente, bueno, vamos a pasar por encima Aquí, aquí, aquí lo dice pero hoy lo vamos a disfrutar. Así como el capítulo anterior. No tuvimos batalla, que fueron todo autorresoluciones rapiditas para avanzar y tener mucho mucha soltura en un capítulo. Hoy, tranquilos, venga este combate aquí. Luego iremos al otro frente contra los enanos. Y venga este combate aquí. O sea, hoy lo vamos a disfrutar, señores. Pero muy fuerte además. Así que nada, vamos a ir a por ello. Bueno, ellos si no me equivoco creo que aparecen con todo, con todo ya desplegado ¿eh? Sí, no lo sé Bueno, ahora lo veremos Es que este ejército está súper bien ¿eh? O sea, tenemos todos los ballesteros La línea que tenemos es muy fuerte Aquí faltan, a lo mejor le faltan atronadores a, a Thorgrim Creo que los ha ido perdiendo por el camino Pero bueno, no pasa nada Veremos, veremos, veremos bueno, con los lanzagravios nos podemos quitar un montón de morralla que tienen estos. Al menos va a ser el objetivo. A ver si podemos limpiar la morralla. Y con el otro ejército que tenemos por aquí. Bueno, que tienen los cañones de órgano. Eh, eso va a ser una barbaridad. Vendrá, desplegaremos por aquí y el otro ejército seguramente nos llegará por este costado. Tal y como estábamos puestos, o sea, geográficamente hablando, seguramente nos vaya a pasar eso. No quiero que desplieguen por aquí. En nuestro ejército aliado Por esta zona de aquí O sea, si salen por aquí me matan Porque tengo que correr a por ellos y protegerlos Entonces espero que no sea así Ah, bien, perfecto Nos vienen por detrás Vale Todo fuera Perfecto Vale Bueno, pues nada Opinión Los lanzagravios aquí enfrente Tenemos rango bastante, ¿no? Sí, sí, sí, tenemos rango Vale Ok Vale, dracoyerros en el centro del, del ejército, un poco más compactos Vale, así está bien Ok, vamos a ponerle las barbas largas aquí A los lados para que les llegue el, el bufo de ambas Un poquito más, vale Vamos a meter aquí una de guerreros enanos Exacto, y otra de guerreros enanos Para cerrar huecos Vale, y todo esto así por orden Va a ser nuestro primer grupo Luego vamos a meter Vale, Thorgrim va a ir aquí Uh, tiene un área brutal Thorgrim, vale Todos los ballesteros Aquí Bien apelotonados, me gusta Vale, con esto vamos a hacer otro grupo Los atronadores Vale, los otros no vamos a meteros aquí en línea Detrás de los hierros Que nos den mucha potencia de fuego Y ahora vamos a meter Aquí Vosotros Vosotros Y vosotros Uy Vale Ok, con esto vamos a hacer otro grupo Este va a ser el grupo 4 Con estos vamos a hacer el grupo 3 Vale, y el resto los vamos gestionando individualmente Y ya está Vale, vamos a meter... Bien, sí, los helicópteros aquí en este costado. Y ahora vemos cómo, cómo se despliegan y cómo gestionamos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Oh, uh, qué bien, vale. No, no los ven llegar. Vale, aquí estamos disparando. Hay que localizar unidades fuertes. Uh, infantería con garrote, lanceros esqueléticos. Vale, esto que es otro. Al fin y al cabo, esto es otro de los héroes. Oh, oh, oh, oh, ¿vale? Nah, nuestros lanzagrados hacen una... ¿Qué hacen? Aquí, ah, que... Hostia, que sacan los escudos así, los esqueletos... Lol. O sea, había quedado súper raro el gesto Vale, vale, vale, vale, vale A ver, todos ustedes, ¿dónde están? Vale Vale Todo esto vamos a, met a meterlo... Dentro del grupo 4. Y vale, quiero ponerlo aquí. Vale, ya está abriéndose, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto me gusta tan poco. Vale. Vale, vamos a rotar esto también. Esto también. Esto también. Por lo que pueda pasar. Venga, venga, venga, venga. Hay que abrir fuego aquí. Vale, los helicópteros vamos a hacer que aguanten aquí. Porque no sé qué tal van a aguantar contra todo lo que viene. Vale, ¿queremos luchar ya? ¿Queremos luchar ya? ¿Queremos luchar ya? No lo sé. Mm -mm -mm. Wow, wow, wow, wow, wow. Vale, sí, sí. Vamos a ir a chocar ya. Ok, esto está bien. Vale, Thorgrim, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Vale, vale, vale, venga, vale. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oh, ¡Aquí hay que colapsar y, y venir a apoyar, porque si no lo vamos a pasar muy feo! Vale, vale, vale, aquí en esta zona centro... Buh, buh, buh, buh, buh, buh, buh, buh, Esas unidades voladoras nos están haciendo mucho daño. Venga, cargad, cargad, cargad. Aquí en este costado. Venga, sus barbas largas ahí apoyando. Vale, ahora sí, los pirocópteros. Vamos, vamos, vamos, vamos. Quiero pasar por encima de esto y reventarlo todo. Zorgrim, el bufo. Vale. Venga. Acudid, acudid. Venga, todos ahí a piñón. Vamos para adentro. Vamos a limpiar desde un, de un lado. Y ya está. Con eso nos libramos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. A ver qué tal va. Vale, vale, vale, vale. Más para adelante, más para adelante, más para adelante, más para adelante, más para adelante, más adelante, más adelante. Aquí. Eso es. Ah, perfecto. Vale, otra pasada, otra pasada, otra pasada. Con otra pasada lo reventamos. Vale, maravilloso. Venga, y ahora acabar con ellos. Uf, ¿Los Dracuillor nos van a hacer mucho daño a nosotros? Sí, sí, sí, sí. Paren, paren, paren, paren. paren. Avancen y a por esos. Vale, venga. Para adelante con la velocidad y el vigor. Ok, aquí. Uh, vamos a meterle el poder de penetración a los achotonadores Vale, maravilloso, ok, entonces girocópteros Vale, nada, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Fini Maravilloso Estaba feo, eh, porque me estaban haciendo la envolvente Y además, la estrategia era para ellos buenísima Y eso lo tendría yo que corregir O sea, ya por conocimiento Las. Las gárgolas estas se me han colado han venido volando, si no me equivoco, por nuestro flanco derecho. Y se han metido literalmente en el centro de la formación. A reventarme los ballesteros. Y no, es que no podía hacer nada contra ellos. Simplemente dejar a los ballesteros luchar contra cuerpo a cuerpo. Y eso es muy negativo para nosotros. teniendo Teniéndose en cuenta, tenía que haber dejado una de las unidades de guerreros. En vez de al fondo del ejército. Sino entre... Entre los lanzagravios y los ballesteros Entonces ahí por lo menos ya tengo un cuerpo a cuerpo Para poder entrar y pelear decentemente Porque hombre, es obvio que los guerreros enanos Son más fuertes que los ballesteros Luchando cuerpo a cuerpo Entonces, hubiéramos gestionado eso Hubiera sido perfecto Sí Y ya con eso solucionado No creo que hubiéramos tenido Mayor problema aguantamos bien, la línea frontal ha estado muy bien, antes de que ellos llegaran los lanzagravios ya se habían conseguido bajar un par de unidades o al menos desmoralizarlas entonces perfectos, o sea, es que mira la cantidad de daño que nos han hecho, ninguno, porque vamos todos acorazados, con el bufo de los barbas largas, con el bufo de Thorgrim es una pasada es eso, lo he dicho, lo único que nos ha hecho daño, o sea, 77 pérdidas y 23 las ha provocado el... las Goliath, 12 las han provocado lo. El, el, es que esta será Isabela Boncastein esta. O sea, Isabela. El fantasma. Que se nos ha colado ahí en medio también. Que nos ha hecho 12 bajas. O sea, entre estos dos. Nos han. Han sumado 35 bajas en los ballesteros. Y ya el resto no. no ha habido. O es sea, que no ha habido. No ha habido margen. No ha habido margen. Lo habremos perdido nosotros con el fuego amigo de los dragoyernos. Mira lo que te digo Pero ya fuera de eso Hemos pasado muy, muy, muy, muy bien por encima Vale, pues nada Aquí esto lo vamos a arrasar eh, Si lo saqueamos, lo reventamos Bueno, lo arrasamos directamente Vale, escudo hechizado. Vale, el maestro ingeniero sube de nivel Calibración balística. Vale, precisión y habilidad de recarga. Dale. Vale, ¿podemos marchar? Hombre, podemos movilizarnos con este ejército. Ay, no. Vale, pues nada, vamos a saltar ese. En, y ese en tardaremos nada en tumbarlo seguramente. Vale, ¿este señor del clan lo tenemos aquí listo? No. Ah, vale, es que este, el turno lo habíamos cerrado ya Aquí a puntito Vale Vale, vale, vale ¿Cómo vamos de... Corrupción? Mm, un 8% Vale Uy Vale, bueno, esta región no está mal. ¿Esta qué tal está? 1%, 12% de corrupción. Vale. Mm, bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. No, no, no. Eso no lo podemos movilizar aún. Vale, bueno. Vamos a hacer nuestro movimiento. Ahora invadiremos esto de aquí. Uh, aquí estos son los ejércitos de AWI. Uff, Vale. Bueno, veremos cómo nos movemos Vale, finalizamos turno Porque no tenemos más movimientos que hacer Tenemos 35.000 ¿eh? Podríamos desplegar otro ejército nuevo entero buf, buf, buf, buf, buf, buf, buf, buf, buf, buf, buf La cantidad de caos Que está bajando por ahí Madre mía, necesitamos otro ejército Pero ya, ya Madre mía, escúchame ¿Dónde está eso? Aquí Uno, dos y tres ejércitos Del caos Completos, eh Esto es una salvajada Y no hay Nadie, nadie, nadie Del imperio que vaya a parar esto Madre mía Más vale que nos demos prisa Con nuestros movimientos Porque si no Lo vamos a pasar muy mal Vale Vamos a entrar aquí. Eh, vale, o sea, aquí no hay nadie. Esto lo podemos... O lo podríamos O lo deberíamos poder gestionar fácilmente con este ejército. Vale, vamos a enviar este ejército aquí hacia las zonas del norte. Karaknorn. Vale. Vamos a poder asediar Karaknorn con este ejército. Es que este es más básico que el anterior. Vale. Eh, lo vamos viendo Vale, aquí qué tal tenemos para... Vale, no tenemos más mejoras en esta zona Vale, vamos a sacarnos aquí buah! Aquí tenemos un maestro ingeniero afincado Vale, pues nada, vamos a reclutar un señor nuevo Deforme... Uy, el rey matador ¿En qué momento? Calazacadrim Es que este es una pasada Vale Vale, vamos a reclutar a este señor Ok, vamos a subirle Vale, sí, vamos a hacer que sea Guerros enanos y mineros Vale Vale, reclutamiento local Vamos a darle calor aquí ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a. ¿Qué tiene menos mantenimiento? Vale, barbas largas. Tiene poco mantenimiento. Una, dos de barbas largas. Tres de barbas largas. Y vamos a meter aquí. Uf, un giro bombardero, ¿eh? Este nos tiene que venir maravillosamente contra el caos. Con los cañones. Poder de imprecación, enemigos grandes. Eficaz <risas> contra infantería, acorazado Vale, vamos a meter, vamos a sacar el giro bombardero y vamos a dejarlo ahí cocinando. Porque como nos tarda tres turnos, Esto ¿lo tenemos en la ciudad? Vale, no. ¿Podemos cancelar todo esto? Vale, nos devuelven el importe. Ok, vamos a hacer que se guarde. Vale, y ahora ya, guarnicionado, vamos a sacar. Una, de dos, tres de barbas largas. El giro bombardero. Vale. Y desde aquí, desde el reclutamiento global, podemos optar a sacar... Vale, es más caro, pero no pasa nada. Vamos a sacar dos cañones de órganos ya. Y, y, y una de atronadores. Una de atronadores. Vale, está bien porque lo tenemos mejorado Oh, ¿podemos sacar dos atronadores? Vale, perfecto, vamos a sacar dos de atronadores Ok, nuestra expansión hacia la zona norte Sigue Vale, vamos a movilizarlo Dañar asentamiento Uy, un 18% ¿Y aquí? Bloquear magia Asesinar personaje Venga, vamos, confiamos Dale, dale Fracaso, bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada Vale, Isabela Munkasten se ha movilizado hacia el sur. A lo mejor deberíamos mover uno de nuestros ejércitos. Vale, ¿podemos asesinar con este ejército el asentamiento de Essen? Podemos, vamos a autorresolver. Victoria decisiva, perfecto. Vale, maravilloso. Y arrasamos. Vale, y sin pérdidas, vale. Arrasamos con Kasten, ha en combate, con desvampiro esta facción ha sido destruida, perfecto. ¡Dios! Es una pasada. Vale, subimos de nivel. ¿Qué podemos meter? Vale, Maestro de la Espada, perfecto. Ok, con Zhorgrim vamos a bajar hacia el sur. Vamos a enfrentarnos al ejército de Isabela. ¿Podemos meter camión subterráneo? Sí, vale, por protegernos. Siempre peleamos mejor con el, con el paso subterráneo. Sin duda. Entonces vamos a enfrentarnos a estos. Y luego tumbaremos el castillo eh, Tempelhof. Vale. Teniendo eso ya por la mano. Es que me. me uf, tengo pánico con estos tres ejércitos que vienen por aquí. Pero bastante, bastante, bastante. Vale. Estos ya estamos movilizados. Sí. Vale. Vale. Vamos a poner... Aquí, vamos a cargar... Bueno, vamos a meter este maestro ingeniero. Vale, vamos a unirlo aquí. Incorporar el héroe, sí. Ok, además de eso. No, reclutamiento no. Vale, vamos a ir al detalle del héroe. Vale, armadura básica. ¿Qué le podemos poner? Resistencia a la mágica. Cuerpo a cuerpo. Yermo de la discordia. Uy, este está muy bien. Escamas brillantes. Cuerpo a cuerpo. Salvación, resistencia... Al... Ah, no, estos ya están puestos. Vale, solo puedo meter estos. Vale, vamos a meter este raro. vale. Arma de mano. Es que esta de causa miedo, causa terror, me parece alucinante. Azote del guerrero. Menos daños para el tormento. No se puede mover. Vale, vamos a meter esta de causa miedo y causa terror. Un talismán. Vale, resistencia a la magia, un 20%. Objeto hechizado no, están todos ya, ok ¿qué más podemos poner? ¡uh! estandarte furioso, llama perpetua este está muy bien aquí, ¿qué más cosas podemos añadir? vale, como este se va a quedar un, un tiempo aquí, vamos a meter este, de lo, todos los edificios de la región local, vale, perfecto la novia nana ¿qué más podemos añadir? ingresos de cervecerías y lapidarios oh, oh, oh. reducción Coste de reclutamiento de la artillería, vale ¿Y qué más? Es que este tipo de cosas hay que ir modificándolas Según vamos pasando, vale Y el cantero, ok, todo eso va a tardar un turno Ahora, teniendo en cuenta el de la reducción Vampírica, este creo que lo vamos a poner aquí Pues que este está también vacío Este no tiene nada, este como lo vamos a dejar aquí Parado Vamos a meterle todos los de los ingresos cervecerías y lapidarios Vale, tenemos algún otro ¿Podemos meter otro? Dios, vale Vale, y de momento, bueno, el resto están ya todos asignados Ok Vale Vale, pues nada, siguiente Siguiente turno, a ver qué movimientos hay Pero tenemos 35.000 10.000, generamos 10.000 por turno O sea, subimos un montón Y esto me da un miedo Buah, asediando Asediando, son tres ejércitos imperios Dios... Es que también te digo, te, te, se te acercan estos tres ejércitos y te revientan. Britonia, Bunkastein. Uf, vale, pues nada, vamos a, a saltar el castillo Templehof y vamos para adelante. ¿Qué queréis? Pacto de una agresión. Vale, te lo firmo. Subbar, vale, ok, nos toca, entonces vamos a ir al otro lado, aquí, con estos enanos, ¿Qué tenemos, estos enanos vamos a asegurarnos bien, Karaknor ¿qué tiene como aliado Wasteland, aliado defensivo, pero nuestro es un aliado militar, eh. Vale, bueno, los elfos poco tienen que ver aquí. Vale. Actitud ninguna. Vamos. a Declarar la guerra. Sí. Mis aliados. Wasteland, pide ayuda a tus aliados. Sí. Quien quiera que se una. Wastelands? Wasteland se ha unido con nosotros. ah Han rechazado unirse. Ah, a su bando. O sea, se ha unido a nuestro bando. Perfecto. ¿Tiene murallas? No tiene murallas. Yo creo que pasamos por encima bastante fácil, ¿eh? Nosotros tenemos dos cañones. Él tiene un lanzagravios. Ah, es que hay que asediarlo. Vale, pues nada. Vamos a meter... Las dos torres y vamos a continuar el asedio Y lo dejamos ahí asediando Perfecto, prisa no hay tampoco dentro de lo que cabe Vale, vamos a ir a Karaknord Karaknord sí que va a ser esto Una fiesta oh este lo tenemos más Hola, exploradores Qué pasada, perfura corazas Desplieguen vanguardia, rápido Acechar Cómo mola Vale, vamos a sacar Dos torres de asedio. Y vamos a continuar el asedio. Vale. Perfecto. Vale. Entonces. Ok. Vamos. El señor del clan enano. Vamos a meterlo por aquí. ¿Se puede? ¿No puede entrar en esta provincia? No. Al menos no directamente. Vale. Con movimiento llegamos al castillo. No. No no llegamos al castillo, castillo mejor Vale, ok, no pasa nada Vamos a movilizarnos, vamos a ir para allá Isabela que haga lo que le dé la gana ¿Dónde está nuestro herrero? Aquí está nuestro herrero Uh, no llegamos aquí Vale, pues nada, hacia el norte ¿Cómo cuánto hacia el norte tenemos que ir Es que eso es la otra pregunta Asesinato, asalta, asalta la región de Essen. No hacer nada. Vamos a... Eh, actitud a acampar se considera un asalto. Actitud a asaltar, vale. Con esto pillamos el agravio. Entiendo que completamos el agravio. Vale, vamos a movilizar esto hacia la zona norte. Vamos a llevar el... el a este señor de explorador. A ver qué encontramos... Vale. Recapitulamos. ¿Qué necesitamos? Caracirn. Oh, es que esto hay que cogerlo. Sí o sí. Karaknor, Grimhall. Karakziflin. Dios, esto está súper al norte. Y la Torre Roca Negra. Vale. Esto. Esto es su... Queda limitada la región del desierto del caos. Vamos a tener que luchar contra el caos a muerte. Dios. Vale. Buah. Ok. Dios, ¿esto qué es? El portador de las cadenas. Vale, pues nada. Vamos a tener que ir para allá. Y vamos a tener que ir a buscar... A los ejércitos del caos Ok Ready. Vale, este ejército tiene el reclutamiento local ya disponible Perfecto ¿Qué vamos a sacar aquí de reclutamiento local? Eh, vale, ya tenemos dos de atronadores Vale, vamos a sacar ahora Es que guerreros enanos Son más baratos, pero si nos sobra la pasta ¿Por qué no, sabes? Y tres, vale Tres más de barbas largas. Perfecto. Vale. Ahora nos faltará meter un poquito de potencia. Pero ya está. Y la armadura. Dios. Esto está al norte, no. Más. Claro, y con esto es que no podemos... Hay que llegar con alguien allí para activar eso. Y esto está súper al norte. Tenemos que derrotar mucho caos antes de llegar hasta allá. Y el imperio, ¿cómo no puede luchar contra...? Bueno, no sé. A lo mejor han pasado por encima a Karl Franks. ¡Oh! Y el imperio está en guerra contra... El imperio está en guerra contra Karaknors. Sí, tú. Sí, sí. A ver, casa Cadrim. Venga. Ahí hay que asaltar a los Boncasting. O sea, te tenemos que acabar con ellos. No podemos permitirnos estar mucho de chachara. Vale, ya hay que ir a por el caos, pero ya de ya de ya. Vale. Ok. No tenemos... ¿Cómo están de fuerza? De cinco. No sé dónde tienen los ejércitos. Carl Franks. Vale, vale, bueno, nosotros a nuestra bola vamos a ir a recoger estas ciudades. Y Carghearn es que tenemos que hacer que se unan a nosotros. No pueden ser aliados militares de alguna forma. No, porque están en guerra contra Wasteland. Ofertas. Ah, ya somos aliados militares. Ah, no, ni eso. No, no, no, no no. Pues a lo mejor asaltamos Karakrim Vale, pues nada, vamos a subir con este ejército de aquí Vamos a ir movilizándolo Podem Yo creo que con esto Podemos asediar bastante sencillo Vale, vamos a meterle Un par de cañones Ok, y en dos turnos salimos para arriba A asediar con este ejército Karakrim y ya está Vale, vale, vale Pues nada, siguiente turno ya está todo listo. El Imperio, el Caos. Nah, es que son imparables, ¿eh? LOL, Ragnar. <risa> Hola, Vikings. La puta mejor serie. Vale, Bretonia, Boncasting ¿Qué queréis? ¡Ja! ¡Ja, ja! No te queda. ¡Uy, Isabela! ¡Uy, boo! ¡Han reventado Caracnorn Uy, están, están saliendo, eh. Se van, se van, se van Vale Vale, perfecto. El agravio del Mar Pagador bajo la Adusta mirada de Balaya, el conde Elector de Ostenmar contrata a unos expertos ingenieros enanos. Vale, vale, los hemos. Confederación de Bretonia con Bordelux. Mediante una astuta diplomacia, quizás la intimidación directa. Bretonia convencida a Bordelox para que se una su confederación. Vale. Isabela Moncasten. Alcanza el rango 10 con un personaje de este tipo, maestro ingeniero. No tardaremos mucho. O no deberíamos tardar mucho. Vale, este reclutamiento local está listo de nuevo. Vale, ahora aquí vamos a sacar a tronadores. Sí. Uno. Y dos. Y tres Vale Vale, vamos a ir a por Isabela Bueno, vamos a seguir el castillo Templehof Si quiere que venga Dios Dios, Dios, Dios, Dios No teníamos por aquí Ah, no, es que nuestro señor enano Se ha ido hacia el norte Vale Vamos a irnos hacia allá. Bueno, vamos a acampar. Requisito de movimiento de 50%. Un poquito más. Vale, y ahora vamos a acampar ya. Vale. Podemos reclutar dos turnos. Vale, vamos a sacar una de barbas largas también. Vale, que nos, Bueno, si vamos a estar parados dos, dos turnos, vamos a sacar dos de barbas largas, digo yo. No, una de, tron, de atronadores. No, otra de barbas largas. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, con este señor vamos a, ir, vamos a irnos hacia allá. O sea, vamos a localizar a todos estos ejércitos del caos y vamos a ir menguándolos uno a uno. Porque si no, la que nos podemos encontrar es brutal. Vale, con eso, claro. Uy, este ya está bajando, ¿eh? Vale, a ver, aquí qué tal estamos, Grimhall. Vale, vamos a continuar el asedio. Ya, en el siguiente turno Los, los asediaremos. Vale, aquí que. Aquí nos falta otro turno más, si no me equivoco. Sí, vale, de acuerdo. Entonces, el resto de. No podemos construir nada por aquí. Es que aquí hay. Oh, vale Vale, pues nada Vamos a coger aquí el fabricante de baratijas Para sacar más dinero aún y ya está Vale Caracocho picos Ah, vale, vale, ya estamos en ello No, aquí no Aquí tengo que sacar esto tenemos que subir el peñasco negro. El, el nivel del peñasco negro. Ya está. Esto está todo construido. Vale. Uf, vale. A este señor lo podemos mover ya. Vale. Perfecto. Vamos a acercarnos a Isabela. Y a ver si la podemos. Al menos menguar las fuerzas. Este tienes ejército para... Claro que tienes ejército para contestar, hijo mío. Azúcar no va a atacar. Vamos a hacer coordinación bélica con Zubbar. Zubar, coordinación bélica disponible. Aquí este señor es legendario. Vale. Es que parece que si no le das órdenes tú, ellos no se van a mover. Entonces me da toda la rabia. Vale. Vale, vale. Nada, pues visto lo visto y teniendo en cuenta la hora que es... Bueno, la hora, el, el timing que llevamos ya de capítulo, 32... 32 minutitos, ya vamos a Prox. Vale, esto lo vamos, por lo menos que tengamos una torre de asedio. Para no morir en, en batalla. Vale, vamos a continuar en la asedio. Porque he dos unidades de dragoyerros en la defensa. Uf. Vale. nada. Vamos a continuar en la asedio y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que lo hayáis disfrutado. Y decíos lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo.